como el que surgió en la segunda semana de abril para las hinchadas del fútbol europeo por los propietarios de varios de los clubes de mayor poder económico en su pretensión de privatizar aún más un deporte que nació en las barriadas y que pese a su transformación en una máquina de riqueza para unos pocos sigue convocando, movilizando y hasta fanatizando a millones, incluso abriendo espacio para las mujeres futbolistas que también existen. Veamos lo que nos comenta sobre este tema Raúl Silvio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Hoy voy a hablar de otro tema, de política, pero de fútbol. Estos días en Europa hubo un gran movimiento del capital y de la sociedad. El capital, el gran capital, inventó una cosa que se llama la superliga. En Europa está las ligas nacionales, la española, la inglesa, la italiana y así. Luego está la Champions, que son los primeros equipos de cada liga. Y luego está la Copa de la UEFA, que son los que van en segundo término, digamos, del tercer, cuarto, quinto puesto, me parece. Y un señor, el presidente de Real Madrid, un millonario, un empresario, generó la idea de crear algo que le llamó Superliga, por la cual jugarían solo los 12 equipos seleccionados de Europa, seis de Inglaterra, imagínense, los dos Manchester, el Liverpool, etcétera, etcétera, el Chelsea, los mejores, y tres de España, ¿verdad? Que son el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, y jugarían entre ellos todo el tiempo, eh, eclipsando el resto de los campeonatos. Y en este caso, la Superliga cuenta con el apoyo de la banca Stanley Morgan de Estados Unidos, uno de los sectores financieros más importantes del mundo. Entonces, esta liga, que se anunció hace dos o tres días, está, digo, estaba porque ya la boicoteó la gente, los clubes, hasta los gobiernos la boicotearon, era la liga de los más ricos para ganar mucho dinero para sacar adelante un poder del capital financiero, tengan en cuenta que los principales clubes del mundo son propiedad privada en este momento de grandes financistas del planeta. Entonces, eso estaba así armado y la gente lo fue desarmando. Voy a leer algunos párrafos de un diario conservador como El País, de Madrid. Dice así, los directivos que pusieron en marcha el proyecto de la Superliga Europea en su sueño multimillonario de gestionar con la máxima eficacia y la mayor rentabilidad el fútbol, no comprendieron, comillas, que la globalización desata una rabia popular tan incontrolable que lo mismo puede llevar a incendiar estadios. El fútbol es el negocio de unos pocos, continúa diciendo, pero entre los aficionados persiste la magia de que aún es posible que David venza a Goliat. Y la idea de la Superliga ha desatado la rabia entre quienes piensan que se les ha arrebatado el fútbol Inmediatamente a que se supo esto, ayer, ayer fue martes, martes 20, más de mil seguidores del Chelsea y otros tantos en otros clubes se concentraron frente al estadio eh, con consignas, con parcartas que decían, creado por los pobres, robado por los ricos, ¿verdad? Porque consideran, con toda la razón, que el, si este proyecto triunfaba, dejaba a la mayoría de los clubes por el camino. Fíjense que de España solo podían participar tres, como dije, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona, y los 17 clubes restantes de primera división quedaban prácticamente marginados. Muchos directores técnicos, muchos directivos de los otros clubes este, se mostraron muy molestos con esta decisión una de las posiciones más interesantes fue la de Marcelo Bielsa el llamado Loco Bielsa, argentino uno de los mejores directores técnicos del mundo uno de los hombres más críticos con el fútbol y actual director técnico del Leeds el equipo que surgió en segunda división y ascendió ahora a la primera división el Loco Bielsa dice lo siguiente él es un hombre muy crítico y suele hacer afirmaciones que el resto difícilmente la lleva. Los más poderosos, dice Bielsa, lo son por lo que producen y por lo que convocan, se refiere a los clubes de fútbol, pero el resto, o sea, los clubes pequeños o los clubes no tan ricos, es indispensable. Lo que le da salud a la competencia es la posibilidad de desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes, pero la lógica que impera en el mundo, dijo Bielsa en una conferencia de prensa, y el fútbol no está fuera de esto, es que los poderosos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres. Y esto fue, por supuesto, muy apoyado por los hinchas de los clubes, que en general son sector jóvenes de los sectores populares, incluso de los clubes más poderosos del mundo. No se imaginen a un Bill Gates yendo a una cancha con una camiseta a gritar por su club. Además, no sé si sabe lo que es el fútbol. Pep Guardiola, mucho más moderado, dijo, esto no es deporte. Lo que siento es que no puede considerarse deporte cuando la relación entre el esfuerzo y la recompensa no existe. O sea, esos jugadores que por semana cobran un millón de dólares, y bueno, juegan muy bien, ¿verdad? Pero lo que reciben es una barbaridad. Ni cuando el éxito está garantizado para unos pocos. O siquiera, dice Guardiola, cuando no importa perder. Bueno, lo que sucedió es que primero los clubes ingleses y ahora el resto, pero los ingleses son fundamentales porque son 6 de 12, se bajaron de la liga, de esta superliga empresarial, financiada, repito, por Stanley Morgan, porque ahí hay mucho, mucho, mucho dinero, se hablaba de mil millones de dólares un disparate por temporada, es fracaso. Por supuesto, algunos gobiernos, el gobierno de Inglaterra, hasta la realeza, un miembro de la realeza británica, salió diciendo esto, bueno, criticando esta Superliga, me parece que es importante y es uno de los pocos triunfos que tenemos los de abajo. Un triunfo contra la banca, contra los poderosos, contra los ricos, que solo sueñan en ganar más y en tener más. Esto es una lección. Una lección porque ha habido la posibilidad de que la gente reaccione, reaccione en masa y reaccione con dignidad. Y con la claridad política de que esto es un negocio de los ricos para perjudicar a los pobres. Eric Hovland ha escrito, era aficionado del fútbol, ha escrito mucho sobre el fútbol, además sobre el jazz y sobre otras cosas y sobre cultura popular, y decía que en el fútbol se expresaba una parte fundamental de la cultura popular. Fue esa vocación de ir a la cancha, de seguir el fútbol, la que enriqueció a unos pocos. Ahora esos pocos quieren ser más ricos todavía. El presidente del Real Madrid es millonario. ¿Qué necesidad tiene de que se gane más dinero con esto? Es cierto que el fútbol atraviesa una situación compleja con la pandemia, porque no hay hinchas fanáticos en las tribunas, entonces eso debilita un poco los ingresos del fútbol. No mucho, porque ellos ingresan mucho por otros canales, por venta de merchandising, sobre todo por derechos televisivos, etc. Entonces está asegurado ese negocio. Pero lo que es importante es que ha habido una reacción popular importante, de abajo. Y eso me alegra mucho y quería transmitirles, que aún en espacios que no son los que yo bueno, soy hincha de fútbol, pero no son los que políticamente uno más frecuenta, ahí también entró lo que podemos llamar la lucha entre los de abajo contra los de arriba. Muchas gracias.